necesitamos la educación en general, y mucho en el campo de la educación especial, sobre la fortaleza de los individuos más que en sus debilidades Por mucho tiempo la educación ha fundamentado, la educación, ¿verdad? Eh, las estrategias educativas sobre las debilidades de los individuos, tenemos que cambiar ese paradigma, no solamente para la población eh, con diversidad funcional, sino para la población de estudiantes en general muchas veces vemos este campo de la educación especial como personas que no pueden realizar, decimos que tienen impedimentos, eh, hoy día decimos discapacidad, como si eso fuera mejor que, que impedimento antes era que tenía un impedimento, ahora es que no es capaz de hacerlo, básicamente eh, así que eliminen esas, esas palabras también eh, yo utilizo generalmente diversidad funcional capacidad diversa y si me voy a referir a unos grupos específicos, ¿no? la población de personas ciegas, le gusta que le digan ciego la persona sorda le, le gusta que, diga, que le digan sordos, eh, así que es importante, ¿verdad?, hacer esas diferencias y, y entender las necesidades que tiene cada uno de estos estudiantes. Eh, tuve la oportunidad de trabajar eh, con estudiantes con una necesidad bien significativas estudiantes sordos, ciegos, por 10 años como maestro. Eh, luego estuve 10 años en el área de asistencia tecnológica, que es tecnología para personas con diversidad funcional y llevo unos cuantos añitos ahora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Déjenme mostrarles eh, algo de nuestra realidad presente y nuestra realidad futura. Eh, se está hablando de un freno laboral eh, para el 2030, 2050 en ese periodo de tiempo de, precisamente debido al advenimiento de la tecnología. Se espera que para ese tiempo casi el 50% de los de los empleos que conocemos hoy día, eh, estén automatizados. Eso quiere decir que las destrezas que van a realiza, eh, desarrollar nuestros estudiantes tienen que cambiar. Tenemos que asegurarnos que las universidades están bien pendientes de esta situación, eh, porque lo que estamos defendiendo, que es la tecnología y el uso de la tecnología, precisamente también nos va a llevar a desemplear si es que no cambiamos las eh, destrezas que estamos enseñando a nuestros estudiantes. Y dentro de ese grupo también caen los estudiantes con diversidad funcional. Y es importante verlo, ¿verdad? Ver que, que, que la tecnología ha sido un plus para las personas con diversidad funcional. Ha sido un plus. Eh, pero si no la trabajamos adecuadamente, podemos eh, hacer que esta población quede rezagada en un mundo que está cambiando dramáticamente. Sin embargo, aquí dice, uno pensaría que para ese tiempo lo que uno necesita desarrollar son destrezas computacionales, ¿verdad? Porque nos estamos moviendo cada día más hacia ese campo, pero nos dice que no. Necesitamos la resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad porque la tecnología se nutre mucho del campo de la creatividad, del trabajo colaborativo, del pensamiento crítico, así que son destrezas que tenemos que desarrollar y asegurarnos que todos nuestros estudiantes las tienen, especialmente nuestros estudiantes con diversidad funcional para que no queden pensagados. Eh, así que eh, también vamos a ver un cambio en términos del de enfoque eh, educativo, va a ser más personalizado nos vamos a dejar un poquito sobre la estandarización y vamos a mirar al individuo. Y la educación a distancia nos provee una base, un fundamento, ¿verdad? un marco, para precisamente poder individualizar con nuestros estudiantes. Eh, la educación a distancia no es más fácil que presencial, al contrario, puede ser un poquito más difícil ¿verdad? que presencial. Eh, así que dentro de ese marco si estamos teniendo dificultades con nuestros estudiantes con diversidad funcional en el marco presencial quizás esas dificultades podrían magnificarse en el plano virtual pero va a depender entonces de cómo nosotros desarrollamos nuestros nuestros cursos y esa y esa, esa relación que vamos a entablar con nuestros estudiantes sabemos que hay una brecha entre lo que eh, somos los inmigrantes eh, digitales y lo que es el nativo digital. Esto va para el 2030, ya va a ir cambiando dramáticamente, porque eh, este, este individuo que ahora tiene tres o cuatro años, eh, es el que vamos a tener en un futuro bastante cercano. Y nosotros estamos emigrando poquito a poco hacia el campo de la eh, tecnología y todavía tenemos resistencia a la educación a distancia y al uso de la tecnología en general en la sala de clases, pero tengo que decir que no es una opción, no es una opción porque si no nuestros estudiantes no van a tener las destrezas que necesitan para competir en el mundo de 2030, 2050, así que no es opción decir yo no voy a utilizar la tecnología o yo no me voy a integrar al campo de la educación a distancia. Tenemos que asegurarnos, y más aún conociendo la situación que tiene Puerto Rico hoy día, Puerto Rico tiene que cambiar. Y como uno único cambio es por medio de la educación. Y nosotros en el campo de, el campo universitario también tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas, nuestras perspectivas hacia este, cómo vamos a ayudar a la población de Puerto Rico a salir del apoyadero en el cual nos encontramos en estos momentos la tecnología Pero no es para nada probable que los robots esclavicen a la humanidad. Si quieres preocuparte por algo, deberías preocuparte más porque los robots pasen de las personas. Si tuvieras un robot que fuese mil millones de veces más inteligente que los seres humanos... Puede que tratara a las personas igual que nosotros tratamos a las hormigas o a las bacterias cuando construimos una casa. Supongo que habrá muchísimas hormigas, no quiero exterminarlas a todas, pero no pasa nada por aplastar unas cuantas. Para evitar ese riesgo, queremos asegurarnos de que según la inteligencia artificial va mejorando, incorpora valores humanos. Eso no va a pasar mañana, a no ser que tome mucho café y programe muy rápido. Pero es fácil que pase dentro de unos tres años, y desde luego seguro será así en unos seis o siete años. Pero aunque soy muy optimista, si no ocurriera hasta el 2045, seguiría siendo muy poco tiempo a escala histórica. Básicamente, mi idea of the future is, let's all be friends. dice ahí que, que no, no van a esclavizar a la, a la humanidad, pero luego de ver a Sofía yo no estoy muy convencido de eso. Nada, muestro el campo de la robótica porque está avanzando grandemente y tiene impacto también en la población de personas con diversidad funcional. Hoy día vemos personas que tienen cuadriplegia, para, paraplegia, pueden mover sus extremidades, que por medio de la tecnología de, de la robótica pueden mover manos, extremidades para moverse de un lado a otro. Todavía están en las etapas más básicas, pero esperamos que en el futuro este, cambie dramáticamente en beneficio de esta población. Eh, moviéndonos hacia el campo de la educación a distancia, eh, generalmente casi todas mis mi conferencias van dirigidas al campo de la diversidad funcional en general y la asistencia tecnológica yo soy un laboratorio ambulante siempre ando con maleta hoy tengo tres compromisos así que decidí hacer un poquito online este, pero sí quiero lo que quiero demostrarles es que tiene eh, cada una de las personas con diversidad fun, eh, funcional tiene potencial y ese potencial como les dije anteriormente tenemos que descubrirlo si ustedes miran desde una perspectiva histórica este miren el, el caso de Einstein, Einstein lo consideramos un genio y era una persona con diversidad funcional, problemas específicos de aprendizaje, algunos piensan que tenía opinión, este, Tomás Alva Edison, un, una persona, un inventor ¿verdad? prolífero, eh, tenía problemas específicos de aprendizaje, Stephen Hawking, un científico, este, con ALS, amiotrophic lateral sclerosis, básicamente no podía moverse, tenía movimiento ocular y por medio del movimiento ocular podía utilizar tecnología para dejar de saber cuál eran sus conocimientos relacionados al universo, ¿verdad? Este, y así como ellos, eh, miles de personas que podríamos decir que básicamente tenemos que llegar a la conclusión de que para ser genio usted tiene que tener algún problema específico de aprendizaje así que si usted tiene un problema específico de aprendizaje no diga que no sabe o no puede al contrario, estoy más cerca de ser genio que cualquiera otro. así que algunos de los estudiantes que podrían tener dificultades en la educación a distancia las necesidades físicas un estudiante que tenga hipotonia se le hace difícil el manejo del teclado un estudiante que tenga rigidez en las manos va a tener problemas en el uso del teclado un estudiante que tiene guardifeia, no tiene movimiento en ninguna de sus terminales, va a tener dificultades para manejar la computadora. Di, di, dirán algunos. Cuando en ese contexto insertamos la tecnología, entonces nos damos cuenta que no es tan difícil. ¿okay? Y eso es lo que quiero yo convencer en la mañana de hoy. También el uso del, del mouse, del ratón, puede ser una dificultad para un estudiante que está tomando un curso a distancia que depende específicamente de la tecnología computarizada.